Hola a todos, qué bueno saludarle este día. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el voto del dominicano en el exterior. La diáspora dominicana teme exclusión en proceso electoral. Posible negativa del voto del dominicano en el exterior preocupa a la diáspora y a la comunidad internacional. La negativa del voto del dominicano en el exterior ha generado preocupación entre la diáspora y la comunidad internacional. Esta medida restringiría el derecho al voto de miles de ciudadanos dominicanos que residen y residimos fuera de la República Dominicana, privándoles de su derecho a participar en las decisiones que afectan al futuro de la República Dominicana desde antes de las elecciones del 2024. La diáspora ha contribuido significativamente al desarrollo económico y cultural del país, enviando remesas y manteniendo fuertes lazos con sus comunidades de origen. Es importante que se les permita participar activamente en el proceso político del país, ya que sus aportes son valiosos y necesarios para el crecimiento y el desarrollo del mismo. La posible negativa del voto del dominicano en el exterior es vista como un intento de marginación y exclusión injusta de la diáspora. Y ha sido criticada por diversas organizaciones internacionales que han destacado la importancia del derecho al voto como pilar fundamental de la democracia. La comunidad internacional ha expresado su preocupación ante esta medida... ...y ha llamado a las autoridades dominicanas... ...a garantizar el derecho al voto... ...de todos los ciudadanos... ...incluyendo a aquellos... ...que residimos en el extranjero... ...este llamado ha sido respaldado... ...por diversas organizaciones... ...que han instado al gobierno... ...a tomar medidas... ...para proteger y promover... ...los derechos... ...de la diáspora... ...en este sentido... Se hace un llamado a las autoridades dominicanas a garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica, tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones de manera libre, justa y transparente. No con las trapisondas que ya se notan desde los partidos políticos y muy especialmente desde el Palacio de Gobierno. La negativa del voto en el exterior recaerá, en caso de que suceda, sobre los hombros del empresario y político Yomare Polanco. Esta persona será la responsable directa de la posible exclusión del derecho al voto de los dominicanos que residen en el extranjero, específicamente en la circunscripción número uno. Se puede interpretar que Yomare Polanco, como figura pública relevante, ha defendido posturas que podrían llevar a la negación del derecho al voto de la diáspora dominicana. Entendemos su postura de un supuesto fraude en su contra, pero también hay que decir que Yomare Polanco se ha convertido en una especie de payaso que llega a la saturación y respetando a los dominicanos, reitero, con su saturación de queja chillona en los medios audiovisuales de aquí y de allá, manipulando incluso a pseudos periodistas en el área de Nueva York. La posible negativa del voto del dominicano en el exterior es preocupante para la diáspora y la comunidad internacional, eso lo hemos reiterado. Es importante que se garantice el derecho al voto de todos los ciudadanos dominicanos, ya que este derecho es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo del país. Lo que estamos viviendo es simplemente una muestra de la incapacidad, la división y la falta de credibilidad del llamado liderato dominicano de Nueva York convertidos amargamente en líderes sin cabeza. Los dominicanos, los que estamos allá de los mares, necesitamos más respeto, no solamente que se nos vea como la alcancía que solamente envía dólares y euros a la República Dominicana. Necesitamos que se nos dé la posición que nos merecemos, porque si es verdad el país está en pies, no es por el turismo, también ha hecho su trabajo, pero la verdadera realidad del soporte del país depende de los que estamos lejos de la patria y que no somos más que burro de carga a los cuales una gran parte de dominicanos ven como carajos a la vela. Y de la única manera que se nos va a respetar creando y fortaleciendo un liderato que sea firme, que sea claro, que sea dinámico y que no sea un liderato de postalitas o, peor aún, un liderato de cartón. Porque lo último que estamos viendo, aparte del desastre que se quiere cometer contra el voto del dominicano en el exterior, es que todos los líderes, incluyendo los funcionarios que deben representar a los dominicanos en los foros federales y locales, entiéndase congresistas, asambleístas, concejales, etcétera. Se le está yendo el tiempo en dar cartones sin importancia y la gran mayoría de gente sin cerebro se mata por un cartón amarillento sin ningún valor. Prestemos atención al voto del dominicano en el exterior, porque si lo tumban, se perderá todo y saldrá más cara la sal que el chivo. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir este mensaje con sus amistades. Hasta entonces, Dios con todos. Bye, bye. El comentario de hoy con Bolívar.